Hola qué tal a todos, soy MCDev y en esta sección les voy a traer un tutorial de cómo editar un video con espectros, patrones con ondas de sonido. ¿Nani? de una forma súper fácil, rápida y sencilla y principalmente tenemos que entrar a esta página donde dice musicbeat.org en esta parte no es necesario registrarnos en este caso yo estoy registrado pero realmente no es necesario simplemente vamos a eh, darle en Get Started y aquí van a salir todos los templates este fue el template que yo usé para mi canción de hasta el final donde prácticamente lo dejé igual tenía mucho afán y quería hacerlo súper sencillo por eso busqué esta alternativa como he visto que en mi canal dos personas muy especiales a las cuales mando un saludo Lady de Extremo y Red Ima pues, Aquí está la respuesta. Así que sin más preámbulos, empecemos. Como habíamos dicho, aquí en esta parte tenemos el círculo de espectro. Aquí tenemos un polar, aquí tenemos las ondas de sonidos, las barras. Aquí tenemos solo de efecto como antiguo. Esta usé en una canción parecida, pero de otra forma lo usé con premia Si realmente quieren una continuación de una explicación perfecta, quieren una segunda parte, por favor déjenlo en los comentarios. Díganme, hey, no entendí tal parte, por favor, haz una explicación más profunda y con mucho gusto lo haré. Pero no olviden compartir, suscribirse y activar la campanita. Vamos a hacer el ejemplo de la canción que hice anteriormente de hasta el final, así que vamos a hacer el, la misma canción de forma súper rápida y sencilla. Primero nos piden que carguemos el audio, ¿sí? Load Audio. ¿Por qué? Porque esta página de una detecta automáticamente las ondas de sonido de la canción que vayamos a cargar. Por eso, entonces vamos a nuestra canción. Voy a usar la misma canción de hasta el final. Vamos a hacer exactamente el mismo video. Yo hice la carpetica. Aquí, como se darán cuenta, la imagen se está repitiendo. Tenemos algo que se llama Quick Setting, que es como ajustes rápido, configuración rápida. La parte aquí de Background change Background Image cargamos y le damos eh, dot file eh, from computer, ¿sí? no soy gringo ni sé mucho inglés, pero es, me parece que eso obvio acá si, esta imagen, si se dan cuenta, se está cargando ay miren, acá se está, se está cargando de forma súper sencilla, aquí está clarita y se ve una carretera, acá se está cargando, la imagen se está cargando totalmente distinta, se está cargando como unida, como en efecto de espejo y más bonita, con más contraste, ¿por qué es eso? porque acá donde dice mirror, que significa como reflejo eh, espejo, acá le damos eh, como en círculo, acá a la izquierda, o sea que copia solo la parte de la izquierda Si le damos derecha va a copiar solo la parte de la derecha Que incluso hubiera quedado mejor Ahora que la estoy mirando, wow, doble camino De hecho ni siquiera queda tan mal, podemos dejarla incluso así O none, que es como la original De hecho me gustó wow, vamos a dejarla por ahora así esto va a ser otro video distinto, pero no lo voy a subir ¿Para qué es el vintage? Amado, este es para Simplemente mejorarle la opacidad Los efectos, el brillo por decirlo así Pero no, así es este la imagen original Prácticamente y con este efecto se ve Más hermosa, oscurito entonces vamos a agarrarla así porque da más calidad de oscuro Ahora, aparte de eso, cuando la canción vibre oh, Miren cómo carga las ondas Acá se está, acá está fuera, o sea, el, efect, el espectro no ha, no ha cargado bien las ondas vibratorias Por lo que la adelanté Pero miren, si, mi opinión, si se dan cuenta, que ya se sincronizó Es importante que detecten eso Porque de pueden decir que está cargando más Así que también depende allá. de su equipo, de la velocidad podemos estar Del con navegador sobre que sobre se nos entonces, ya, ahí no hay ningún problema. Ahí está cargando el audio, ¿sí? Acá suelas el bracito y ya. Llegaste a mi vida cuando me Bueno, si continuamos rápido porque el video no puede ser tan largo. Acá donde dice, bueno, son las partículas que estamos viendo, los punticos. Acá las podemos poner más chiquitiquiticos, más bonitas. Uh, chiquiticos Y le podemos cambiar el color. No me gusta el rojo, pero miren. De hecho, creo que combinaría mejor con el verde. Así que vamos a hacer una prueba con el verde. Combina perfecto. De hecho, miren si se dan cuenta. Bueno, de todas maneras, para gustos no hay disgustos. Podemos dejar bueno, las amarillas y parece que fuera como de esporas. Bueno. Ok, entonces, bueno, okay, también es de, de, de cacharrear, ¿no? Esos son las, las, los efectos de las partículas, la capacidad, el número. Si queremos que sea una super lluvia eterna, acá podemos aumentar bastante. Y mire, van a ser artistas, millones de partículas. Pero obviamente así va a pesar el video. Entonces, yo les recomiendo que sean un poquito minimalistas, min, min así que no sabemos cuándo. Ahora va, ¿no? ya entre bueno, esos gustos personales. Ahora vámonos para el Spectrus Patrunus. El Spectrus, yo lo dejaría ahí donde están. En el centro es perfecto. Eh, para modificar el tamaño, o sea, no necesitan de modificar mucho. Para mí, yo pienso que lo más elemental es el tamaño. Eso es lo más importante. Y las coordenadas. Entonces se pueden mover con las barritas. Acá para NGX y NGY, ¿no? Entonces, aparte de eso, cosas importantes, no, no le movería. Entonces el brillo, para que, dependiendo de cómo vean, entonces si no le quieren dejar br ese brillecito, yo lo dejaría un poquito así opaco. Eh, en, eh, en esta parte no hay opciones para arreglar. Realmente es muy irrelevante los otros datos. Bueno, sí les voy a explicar. Por ejemplo, acá les está diciendo desde dónde quiere que el efecto patronos cargue, cargue su efecto. Entonces estaba en seis, en seis milésimas, dejémoslo en cero. Y hasta dónde quiere que termine, pues hasta toda la canción se me movió. Pero entonces hasta acá quiere decir que la animación va a terminar hasta el final. Como dice la canción, hasta el final. Y acá en Embed vamos a cambiar el logotipo. Acá no les recomiendo cambiar mucho, en serio. Entonces les damos Change. Este está super pixelado, el de siempre. Entonces este es mi logo, el de siempre. Con bueno, el que la subí. Alfa, como transparente, en línea. Podemos. Ah, se puede cargar en PNG, o sea, transparente. Tiene más efecto. De hecho, voy a buscar un PNG para darle su efecto más bonito y mejor. Listo. Ahora, ¿por qué se ve así de blanco si sí, se supone que es PNG? Bueno, pues es que el círculo tiene su propio color de fondo. Que es este como se podrán dar cuenta si yo le cambio acá el color Ok, ahorita les muestro que pasó Pero miren, ahí está rojo Entonces para checar la imagen la podemos escalar lo más que queramos eh, Vamos a quitarle este círculo así Oh, se ve maravilloso. Acá la, la, la imagen. Eh, no, pues de hecho vamos de una. Pero súper rápido, súper, súper rápido porque ya terminó. Ah, importante, bueno, ya que vamos a cambiar, vamos a cambiar primero el, el fondo. El party. Creo que está en el Canva. Sí, acá está. El Spectus Patronos, el emblema. Entonces, como se podrán dar cuenta, acá tenemos esto que es Blur, el brillo. Sí. Esto es lo que estábamos moviendo. Acá también lo que queremos es quitar el. el... Entonces, estamos buscando el círculo donde esté solo la imagen. Lo que podemos hacer también es otra opción: es agrandar la imagen y aplicar el círculo. O oh, hacerlo más así. Listo, y como se pueden dar cuenta, de hecho, así queda más bonito. Vamos a agrandar un poquito. Ahí se ve más decente. Cuando la, la, la proporción de imagen sea difícil de manejar, les recomiendo escribir los parámetros acá. Entonces listo, ahí ya quedó distinto. Listo, ahora ya, para finalizar, vamos a exportarlo. Bueno, si queremos guardar el proyecto, acá le ponemos el nombre del proyecto. Entonces, hasta el final. Hey Miguel, pero no me enseñaste cómo agregar los textos. Sí, sí, sí, sí. Devolvámonos. Es importantísimo cómo agregar textos. Acá en Add Item Y acá dice Spritex Simplemente ahí Buscamos donde dice Spritex eh, No sé si pronuncia así sí, Spritex Y voy a dejarle los colores como sean Esto es una prueba, lo podemos dejar arriba o abajo De hecho arriba Vamos a dejarlo arriba, ¿por qué? Porque si le ponemos un, un color blanco Se va a ver mejor Entonces en el eje Y vamos a subirlo Ok, es pues como se fue muy feo lo dejamos acá cambiamos el texto example text y esa es la única que me acuerdo para cambiar entonces acá cambiamos la fuente la fuente tipográfica si está muy pequeñita pues usamos el font size y la agrandamos hasta el final como dice la canción listo y ya, y le podemos colocar efectos de blur y toda la cosa, pero no lo haré para que el video no sea tan largo Entonces, ahora sí vamos a exportarlo Digamos acá, pero pues acá no hay tanta cosa para explicar Acá, ah, bueno, en audio es importante que si son cantantes, acá seleccionen la más alta calidad eh, en settings, eh, nah, realmente no importa eso es la forma de la cámara si quieren agregar efectos 3D y cosas así, pero es muy complicado de verdad si están empezando no les recomiendo o si quieren que les explique a profundidad pues ya saben dejen los comentarios y hago una segunda parte explicando cada detalle de cómo funciona esta página, es súper básica listo, entonces si queremos guardar el proyecto tanto en PC como en, en la misma página web entonces le damos save to the file que es como guardar en archivo le damos donde estábamos manejando hasta el final por ejemplo acá le ponemos el mismo nombre, o ya como lo guardé en el programa, ya lo tiene, y ahí quedó guardado, para después importarlo, ¿sí? Acá donde dice, cargar desde un archivo, entonces, load lo from file, ¿listo? Y acá se guarda en la misma página web, ¿listo? Ahora, acá están mis proyectos, por ejemplo, acabo de grabar hasta el final, y me quedo acá en esta partecita, entonces disfruto las canciones que estoy haciendo, ¿listo? Para ya finalizar en el video, entonces, vamos a exportar. Eh, agregamos el nombre de nuestro video Entonces pues vamos a poner ¿Por qué tutorial HF? Pues tutorial hasta el final <risa> Estamos quietos y lo queremos en súper alta calidad Pero va a ser súper pesado Entonces yo les recomiendo que lo dejen En súper rápido Va a pesar siempre bastante eh, Yo les recomiendo que lo dejen en 10, 1.1, 9.99 Como quieran Acá lo podemos bajar en 10, en 10, en 10. dejen en 10 Y listo, entonces acá simplemente le dan Start encoding Eso depende del internet, la velocidad del internet y de su computador Acá empiezan a codificar Automáticamente les va a sugerir dónde guardarlo Si no carga, no les guarda automáticamente Entonces el da un link No descargó, entonces por favor haz clic aquí para descargar tu video Y ya, voy a adelantar el video para que vean cómo aparece Y ya como va a terminar de descargar Entonces miren, automáticamente a guardar Pum, Aquí está el pop-up Entonces nos da tutorial hf Guardar, y listo, así es todo como les dije, si no descargó el video acá, o lo quieren volver a descargar porque lo ahorraron por error. Acá dice clic aquí para descargar. Si sí, el video no se ha descargado automáticamente, como se dan cuenta, el video pesa 279 megabytes. El video puede pesar más o menos, dependiendo de lo que quieran configurar. Ahí quedó súper alta calidad. Lo máximo que yo he visto que pesa son 480, también 250, dependiendo del tiempo. Obviamente, esta, esta canción dura como dos minutos y medio, más o menos. El tiempo pesa en megas. <risa> Es, me parece que es la configuración más perfecta así que por favor si te gustó no olvides dejar tu like comentar decir si quieres la segunda parte suscribirte activar la campanita de notificaciones si quieres más videos como estos más tutoriales no pudieron conseguir compartan gracias gracias por verme de verdad muy amable sí hasta la próxima bye